hola mi amigo hoy te voy a presentar una dinámica que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar es una dinámica que se divide en dos partes una en modo meditación y otra en modo on simple y llanamente modo on para qué sirve la dinámica que te voy a transferir ahora mismo bien vamos a hablar de las tres llaves ...que van directamente a tu subconsciente. Tres llaves que te alertan constantemente... ...si tú así lo deseas... ...de cómo eres esencialmente tú... ...y qué haces y cómo piensas. ¿Sabes? Que la terapia cognitivo-conductual... ...suele utilizarse precisamente... ...para erradicar esas creencias negativas... ...que no te hacen adaptable... ...a otras positivas... ...que te hacen... ...bueno, pues eso... ...adaptable a las circunstancias... ...al contexto y al momento de la vida actual. Estaba el otro día pensando precisamente... ...bueno, generalmente cuando estamos... ...con un momento así como de paranoia... ...o de neurosis... ...o estamos tristes... ...o estamos agitados interiormente... ...pues siempre pensamos en... ...buscar un profesional... ...buscar un coach, un psicólogo... ...o incluso a veces un psiquiatra... ...incluso... ...si crees que tienes algún tipo de patología... ...por tu comportamiento... Por tu tendencia mental, por tus actitudes, pues puede llegar a hablar incluso de fármacos o y hospitalización. Eso ya lo tienes que hablar tú, lógicamente, en primera instancia, con tu médico de cabecera, es evidente. Sin embargo, hay momentos en, en los que te sientes tan angustiado, te sientes tan deprimido, te sientes tan sin salida. te sientes bloqueado emocionalmente. Que no sabes qué hacer. Entonces, ante ese bloqueo mental, psicológico e incluso físico, porque no sabes ni moverte hacia ninguna parte, no sabes ni hacia dónde vas, ni hacia dónde vienes, ¿no? Te has quedado en esa actitud que a mí, desgraciadamente, me resuena mucho. Yo estuve 11 años muerto emocionalmente. 11 años. Entonces, ¿qué pasa? Que no sabes a quién pedir ayuda no te atreves, te da vergüenza te sientes como un bicho extraño te sientes como algo que no es de esta, de, esta, de esta tierra ¿no? y dándole vueltas y dándole vueltas dije, bueno, puede haber alguna forma que no sea lo típico lo tópico para acceder directamente a tu subconsciente conocerte mejor y poder tomar decisiones inteligentes por esto te presento algo sencillo, tres llaves que te abren la puerta a tu propio subconsciente para conocerte en primer lugar, para tomar decisiones inteligentes en segundo lugar y para reencuadrarlo en una realidad bastante inestable que estamos viviendo. Entonces, la palabra esencial de, de la dinámica que te voy a presentar Sería descúbrete. Porque en todo momento es un autodescubrimiento. Descúbrete cómo. Pues punto número uno, llave número uno, descúbrete en los pensamientos. ¿Qué pensamientos tienes recurrentes al cabo del día? ¿Qué acciones y qué reacciones habitualmente tienes al cabo de un día? Y número tres, ¿qué canciones? tonadillas mmm, movimientos musicales te vienen a la mente cada día y esto ha de ser sin premeditación es decir punto uno, pensamientos, punto dos, acciones, reacciones punto tres, canciones, tonadillas hay dos formas de hacerlo la primera en modo meditación, entonces expresamente te colocas en un sillón, en un sofá, en la cama para realizar una meditación en ese lugar que tanto conoces, que puedas tener en el que tengas cierta intimidad. Y el otro es el modo on que te mencioné antes, es decir, a diario, andando en tu vida diaria, desde que te levantas, empiezas a desayunar hasta que te vas a acostar, cenas y te vas a acostar. Es decir, estar espiando a tu subconsciente pero tiene que ser simple meditación es decir no puede ser bueno voy a pensar en esto porque no no tiene que ser apuntarte y escribirte esos pensamientos que tienes de forma involuntaria a ser posible y lo más importante son los recurrentes en las acciones y en las reacciones pasa lo mismo si a determinadas acciones que a mí me nacen, por ejemplo, pues yo tengo que beber siempre agua a las 5 de la tarde. O siempre que me preguntan algo contesto, reacciono de una determinada manera. O soy una persona callada generalmente, sin embargo, a veces se me asaltan canciones, tonadillas, ritmos de anuncios que vi en el año 70. O canciones de aquel que, que, que murió en el 40, o aquel que tuvo un éxito tremendo en los 80. El, el ser humano está hecho de fusión. Somos una fusión de creencias, de experiencias, de metamodelos, de copias de otros, de eh, una continua interacción con el mundo. Y muchas veces, muchas veces estamos recogiendo información, ...que es absolutamente involuntaria... ...porque nuestro cerebro siempre está funcionando... ...nuestro subconsciente siempre está funcionando. Entonces, una vez que hayas tomado la decisión... ...de hacerlo por meditación o en ON... ...como te decía... ...o las dos... ...la dinámica es la siguiente... ...tienes que tener presente en tu cuaderno... ...en tu workbook, en tu diario... ...tres preguntas importantísimas... ...tanto para los pensamientos, las acciones, las reacciones como las canciones, las tonadillas, en fin. Tienes que tener presente tres, tres preguntas muy importantes que te has de hacer. La primera, ¿qué me quiere decir? Por ejemplo, pensamientos recurrentes, ¿qué me quieren decir de mí mismo estos pensamientos? ¿Qué me están diciendo? Y vete a lo obvio, no a lo subjetivo, vete a lo obvio, ¿qué me quieren decir? Dos, ¿hacia dónde me llevan estos pensamientos? Y tres, ¿qué esencia revela de mí? Esto vale para los pensamientos, las acciones, las reacciones y las reacciones de, de canciones súbitas o tonadillas, porque como bien sabes, como dice el refrán español, cuando el español canta sus temores espanta. Y esto es tan verdad y tan así que muchas veces la identificación de que estás haciendo una actividad o leyendo periódico, vamos a suponer, ¿no? y de repente empiezas con un, dos, tres, y dices, ¿y a qué me viene a mí? ¿A qué me viene a mí ahora la banda sonora del concurso un, dos, 3 de los años setenta y tantos? Por ejemplo, ¿no? Pues eso va directamente a un estado emocional. Claro que sí. Y te está hablando de ti ese recuerdo instantáneo. Tu CPU, tu mente, te está dando pautas concordantes... De algo está sucediendo en tu vida. De repente te levantas por la mañana y te pones a cantar en la ducha y no hay una, re, no hay una razón específica, pero, te, pero estás cantando, ¿no? O te levantas maldiciendo: Me cago en la leche que día hace, hoy está nublado, es que hay que jalvarse con el frío, pues yo no voy a salir de casa, pues a lo mejor ya tengo que ir a trabajar. O al contrario, no voy a salir de casa porque, claro, menos mal que no tengo trabajo porque afuera hace un frío tremendo, está helando, por ejemplo. Todo eso ¿eh? Todo eso has de apuntarlo. Todo eso has de contestártelo. Y estas tres llaves son las que te ayudan a conocer mejor tu subconsciente y, lógicamente, a tomar decisiones inteligentes. Porque si te descubres a ti mismo que tienes pensamientos positivos a diario, de lo que sea, sales por la mañana, o que sol más bonito hace, qué maravilla, hoy va a ser un buen día. Fíjate muy bien cuáles son tus primeros pensamientos involuntarios. O al contrario, jo, otro día más, vaya, hace un día oscurosísimo, una niebla, unas nubes, está nevando, está lloviendo, o oh, seguro que nieva, o oh, seguro que llueve. Es decir, es autodescubrirte continuamente en todo lo que vas haciendo. Porque eso denota la esencia que tienes en cada momento, y eso denota las decisiones que vas a tomar. Tal y como tú te encuentres, así vas a tomar las decisiones para esto o para aquello. Y eso es importante que tú te descubras y te conozcas. Pues nada más, para cerrar, resumo. ¿Qué me quiere decir? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Y qué esencia revela de mí? Por tanto, por final, ¿qué decisiones voy a tomar con respecto a esto o a aquello ahora o a partir de ahora? Por lo tanto, sin darte cuenta y nunca mejor dicho, ya has accedido directamente a tu subconsciente para tomar esas decisiones inteligentes. Pues nada más amiga, amigo, un abrazo. Hasta la siguiente.